Y sean bienvenidos a afición de Santos Laguna. Como siempre, aquí te decimos cómo, cuándo y dónde ver el partido FC Juárez contra Santos correspondiendo a la jornada 8 de la apertura 2020 de la Liga MX. La actividad de la jornada 8 de la apertura 2020 continúa este viernes 4 de septiembre con el conjunto FC Juárez recibiendo en el estadio Olímpico Benito Juárez a la escuadra del Santos Laguna. Ambas escuadras llegan tras haber conseguido resultados diametralmente opuestos a la fecha 7. Los pupilos de Gabriel Caballero regresan a casa después de caer 2 a 1 ante los rayados de Monterrey, en lo que fue una grande noche del marfileño Aqueloba. Por su parte, los dirigidos por Guillermo Almada le endosaron índico marcador en casa a los Gallos Blancos del Querétaro, resultado que les ayudó a escalar a la 12 posición con ocho unidades. Por su parte, Juárez se instaló en la 15 posición del pendaño con tan solo seis puntos. Pero bueno amigos, el partido se jugará este viernes 4 de septiembre en punto de las 9 y media horas de la noche, tiempo centro de México. En Colombia empezará a las 9 y media de la noche y en Argentina a las 11 y media de la noche. Este duelo se jugará en el estadio olímpico Benito Juárez y lo podrán ver a través de las señales de TUDN y marca claro.